Hoy en el Parlamento Vasco se ha aprobado una iniciativa manifestando la voluntad mayoritaria, en nuestra opinión, de la sociedad eh, vasca, eh, de que el Estado necesita un cambio constitucional eh, que abra la vía a la posibilidad eh, republicana. Una propuesta para un país más democrático, más justo y más eh, igualitario, ¿no? En este sentido, estamos satisfechos desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida por haber traído eh, un debate que es necesario y que en algún momento se tendrá que abrir en el conjunto del Estado para un futuro futuro republicano en nuestro país. Han pasado más de 40 años desde la Constitución de 1978 y es el momento de transformar nuestro país y de que sea un país plenamente democrático donde la jefatura del Estado, entre otras cosas, eh, no tenga un carácter hereditario sino plenamente democrático como solo puede pasar en una república.